que tenemos en buen bit a Binance a través de Bitera para que sea gratis. Eh, le dejo acá arriba un video donde ya les enseñé cómo hacerlo. Bueno, una vez que recibimos los dice lo que vamos a hacer es convertirlos. Yo ya lo hice, pero les muestro cómo se hace. Pónganle el ejemplo que acá tienen los DAIS. Ponen convertir Y acá le va a venir a la conversión. Fíjense que es sin comisión. Buscan DAI. Buscan BNB. Le pasé acá BNB. Y ahí ponemos 20 es el mínimo. Fíjense, me va a decir que no tengo saldo. Pero si vos convertís, te dan los DAI los BNB te lo dan y listo. Bueno, una vez que tenemos los BNB ponemos retirar. Nos va a pedir la dirección, venimos a nuestro MetaMask, copiamos y pegamos y nos dice automáticamente la dirección de la billetera coincidió automáticamente con la red correspondiente te pide cuánto querés, le vamos a poner el máximo y te pide, te cobra una comisión de 0,0005 BNB. Ponemos retirar, confirmamos. Enviamos, ponemos completar. Listo, gente, ya se nos acreditaron. Bueno, una vez que ya tenemos acreditado en nuestro Metamask, nuestro BNB, vamos a poder comprar el token de CGU, lo que vamos a hacer es agregar el token a nuestro Metamask. Acá está el contrato, lo copiamos Vamos a importar token, ponemos dirección, listo, ya tenemos el token. Y ahora lo único que tenemos que hacer es canjear. Ponemos, buscamos el de SGU. Y ponemos cuántos queremos cambiar. Por ejemplo, 0,01. Verificamos que esté bien. Revisar canje. Y con 0,01 nos están dando 1,93 CGU. Bueno, es canjear y listo. Ahí ya tendrías tu CGU en tu meta más. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver el video. Adiós. Gente, esto ha sido...